Hola, bienvenido al curso de Business Intelligence, sesión 02. Soy el maestro Luis Granados, Academia Power BI. Bienvenido. Academia Power BI, el poder de los datos. Curso Business Intelligence. ¿Qué son los datos y qué nos permiten hacer? Los datos nos permiten obtener mejor información de los clientes, proveedores, socios y partes interesadas. Añaden valor a los productos, a los servicios, a los procesos actuales. Crean nuevos productos, nuevos servicios, usos, canales, ofertas y precios. Crean nuevos negocios, y modelos de negocios y transforman el mercado entero. Realizan experimentos continuamente. Eso nos permite el business intelligence. Facilitar la toma de decisiones. Descentraliza, da y aplana las estructuras, ya que cualquiera puede tomar decisiones a partir de los datos y de la información y el conocimiento que se desglosa en los dashboards, en los informes y en los reportes. Potencia la colaboración interna y premia la innovación. Business Intelligence también facilita la colaboración externa con proveedores, clientes o socios de negocios. Permite maximizar la gestión del talento. Gracias por tu atención, te invitamos al curso de certificación Power BI, el poder de los datos. Soy el maestro Luis Granados por Academia Power BI. Nos vemos en la próxima, hasta luego.